A gusanito Y mi cue, y mi cue, Y mi cuerpo es pequeñito Soy un E, soy un E Soy un elefante grande Y mi tronco, y mi tronco, Y mi trompa es gigante Soy un al, soy un al, Soy un árbol muy, muy alto Y me so, y mis so, Y mis hojas caen abajo Soy un Co, soy un Co Soy un cocodrilo flaco Y me bu, y me bu, me gusta comer sapo, soy una, soy una, soy una gallina fina, pongo un huevo, pongo un hue, pongo un huevo en la cocina, soy un le, soy un le, soy un león dormido, me despierto, me despierto, me despierto con rugido. Soy un león dormido Me despierto, me despierto, Me despierto con rugido, Soy una, soy una Soy una gallina fina Pongo un huevo, pongo un hue, pongo un huevo en la cocina Soy un co, soy un co Soy un cocodrilo flaco Y me go, y me go Y me gusta comer sapo, Soy una, soy una Soy un árbol muy, muy alto Y me soy, y me soy mis hojas caen abajo. Soy un en, un el, un elefante grande. Y mi trom, y mi trom, y mi trompa es gigante. Soy un mu, soy un mu, soy un gusanito. Y mi cue, y mi cue, y mi cuerpo es pequeño.